Está, está complicado grabar aquí. Bueno, en fin. Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y como veis, estamos en la puta nieve. El más y salto es que me, me hundo. Hay un montón de nieve. Estamos en en cerrada y joder, es que está todo precioso, está todo súper, súper guay. Y como veis, es que se me van hundiendo, se me van hundiendo la, las piernas. Y bueno, es, me hubiera gustado que pudierais ver lo que es el paisaje, porque es que está muy bonito todo, con los árboles llenos de nieve, pero bueno, se me ha hecho de noche y, y, y claro, pues no, no podéis ver nada. Y como siempre, pues como en un foco, con una farola o lo que sea, estoy grabando. Pero bueno, es lo, es lo que hay. Y bueno, he venido aquí en mi furgoneta, que tiene una cama, y ya veremos a ver qué, qué tal pasamos la noche, porque creo que, que va a hacer frío. Aunque si miras el cielo, la verdad es que está despejado, así que a lo mejor hay suerte y no hace mucho frío esta noche. Y estamos aquí en la estación de, de Valdesquí, cerca, para poder mañana por la mañana pues ir allí y hacer un poco de, de snowboard. El caso es que el año pasado me había cogido el forfait y hubo una nevada bastante grande en Valdesquí, pero claro, se terminó yendo y al final no pude aprovechar ese forfeit de... en Valdesquí. Pero bueno, eh, hemos salido hoy del trabajo, la verdad es que un poquillo desmotivado porque bueno, no habían salido del todo bien las cosas. Eh, pero la verdad que, que, bueno, con ganas de venir aquí a hacer el Novoa, así que aunque tu cuerpo esté cansado y te diga que, que no, que te quedes en casa y te pongas yo que sé, una serie de Netflix o alguna cosa de estas, que va, tío. Tú coge las cosas que necesites. Eh, yo, en mi caso, he tenido que comprar hasta unas cadenas porque podía ser que aquí, que aquí nevara o hubiera hielo en la carretera, nunca se sabe. Y, y claro, eh, yo, aunque tenga ruedas de invierno, eso puede deslizar mucho si, si, esto está, si esto se pone y hay un temporal de repente que, que te cierra las carreteras. Así que, bueno, pues ahí tenía, me compré mis cadenas, luego también compré algo de comida. Y claro, pues saliendo un poquillo de trabajar sobre la tarde, son las 4, 4 y media, pues comprendes que, que, que se te hace tarde. Así que, bueno, y lo malo de salir de Madrid es que hay mucho, mucho atasco. Pero bueno, aquí estamos, hemos llegado, hemos aparcado. Y dentro de nada, pues nada, prepararé lo que es la cama, porque me he traído un edredón nórdico para no pasar mucho frío y también me he traído un saco de dormir. Yo creo que con eso será suficiente para no morir de frío, porque probablemente estemos cerca de, de los 0 grados y no es que estamos por debajo de los 0 grados. Y bueno, cuando he llegado, pues me he tirado un poquito con el trineo, eh, me he tirado por, por esta cuesta que hay, que es la mítica de, de Valdesquí, bueno, de Navacerrada en general, es la última parada del tren de, de Navacerrada, bueno, los que seáis de Madrid y lo habéis cogido, ya sabéis a qué me refiero. Es un tren que está muy chulo porque va por unas vías y como todo está nevado, es que se ve, se ve precioso eso. Y además, es un tren así antiguo, pequeño, está, está muy guay. Y bueno, pues me he tirado un poquito ahí con el trineo y, y lo he gozado, claro, solo una vez, claro, porque está todo muy oscuro y no veo una mierda. También el sal tema de que, bueno, dentro de nada se, se me acabará la batería del foco y no podremos grabar más, así que nada. Hoy no he grabado el tema de, de la FMS, vamos, no he improvisado con la FMS porque se me estaba haciendo tarde y tengo que hacer muchas cosas antes de, de irme a, a dormir para, para tener fuerzas para mañana. Joder, es que hacer snowboard, la verdad es que requiere, requiere, requiere fuerzas. Y no sé, la verdad es cuándo abrirán las vallas. Espero que, que la abran prontito y, y pueda aparcar y, co, y coger sitio. Aunque, bueno, supongo que, que muy temprano no, no vendrá gente. Aunque mañana ya os diré en el próximo vídeo. Ay, y nada, pues espero que paséis un buen día. La verdad es que no me quiero enrollar más porque tengo que hacer cosas. Y me alegro de estar aquí y espero que vosotros también estéis de aventura. Venga, hasta luego. Es que me hundo.